La palma, mira, creo que la con en el suelo. ve de esta es más cómoda que la otra. Sí. sí. Y dame una medalla, ¿no? Medalla, se va a la a No me diga, y no le he puesto yo la mía para que él se comprara la suya este año. Es que un domingo de Ramos todo el mundo ha venido por medalla. Dame la que tenéis, ¿verdad? La. la que esa yo creo que va a ser para la banda Ah. Que estás esperando a la banda que, llegue, oh, eh. que tiene que formar. De los problemas, de los Antonio, buenos días. Hoy es domingo de Ramos, un día grande. Tenemos aquí ya las compradías sacando su primer paso, ¿no? ¿Qué tantos años lo habéis sacado también vosotros cuando era hermano mayor? Sí, eh, han sido ocho años y bueno, tengo el recuerdo todavía muy vivo. Y, y hoy vivo un día muy especial porque es el primer domingo, el primer domingo, el día de Pascua y. ...y muy contento por estar aquí con vosotros. Bueno, y este año, hay otro hermano mayor, ¿no?, que es el que va a tener toda la responsabilidad, diríamos, ¿no?, aunque todos soy una piña y todos ayudáis, ¿no? Sí, siempre nos ayudamos y además Fran, aparte de todo, es amigo mío y... Y, y, ha, ...y ha estado vinculado a, a, la, a nuestra Junta Directiva... ...muchos años y, y le tengo un cariño muy especial... ...vamos, tiene todo mi apoyo y todo el cariño... ...de que se le puede hacer a una hermana mayor. Antonio, ¿cómo vive su familia este día? ¿Sois de los que ponen las palmas, en la terrazas ¿Cómo, cómo vivís este día? Pues un día con mucho cariño... ...a nosotros, bueno, tú sabrás... ...llevamos como más de 40 años... ...arreglando lo, lo, las imágenes de San Pedro... Eh, de la Semana Santa y, y estos días para nosotros es un día muy especial, muy, muy motivo y el que tiene la fe, digamos cristiana, es un día muy especial, de verdad florales que llevan los pasos, porque usted se le ha dedicado mucho tiempo todos los años. ¿Cómo es este año? ¿Qué cambios y qué podemos destacar? Eh, bueno, está en la línea de todos los años, eh, del hermano mayor y digamos la directiva actual nos han pedido unos colores y nos hemos arreglado a los colores que ellos han querido. ¿Qué bueno, colores son los que van a destacar este año? Eh, bueno, el rojo y el verde, la mayor. ¿no? Son colores, el verde es un color de la esperanza. Y, muy bonito. ¿Algo que destacar el paso de hoy? No, que lo que le hemos hecho con todo el cariño del mundo y que espero que a las personas les guste. Bueno, ¿quién, quién, a la, ya yo que la palma es la solapa, ¿no? Que tradición también, ¿no? Sí, esto es una palma que llevamos ya como 10, 11 años, eh, que la, las compramos y, la, y las bendice el párroco y vamos, eh, muy contentos de que todo el mundo lleve su palmita, en, en su solapero en la solapa. Gracias Antonio, feliz Domingo de Ramos. Igualmente, gracias a vosotros. Ya todo el mundo con su ramita de olivo, ¿no? Bendecida ya, ¿no? Y todo, ¿no? ¿Quién va a hablar? ¡Mira bien, cuidado! Mirando delante, izquierda, <risa> Elizabeth y Buenos días. Domingo de Ramos. Buenos días. ¿Ya todo ya listo para procesionar en este primer día? ¿no? ¿20? Sí, todo listo ya para empezar a nosotros a las 12 con nuestra Semana Santa de 2023. Con más ganas que el año pasado todavía, porque aunque fuera el año pasado el primero después de la pandemia, pues con muchas más ganas. Hacemos un Domingo de Ramos diferente con un trono de cinco varales, con casi 80 portadores y bueno, con muchas ganas de empezar esta Semana Santa. ¿Cómo son? Es muy dura la preparación antes. La preparación, siempre pues, siempre un poquito a contrarreloj, porque cada uno tenemos nuestros trabajos, tenemos nuestras cositas, y bueno, pues siempre hay que preparar los portadores, hay que informarles, hay que preparar tronos, lava funda, prepara funda, flores, subir los tronos. Tenemos mucha preparación y mucho trabajo con muchas ganas. Hay mucha participación de gente joven, ¿no? He visto, ¿no? He... Este año tenemos muchísima participación, aparte de la Junta Directiva, también somos bastante gente joven y estamos atrayendo mucha gente joven y los portadores que ya tenemos también de muchos años atrás. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz domingo, Ramos. De dónde? Venimos de Archidona, de Málaga. ¿Cuántos sois? ¿Cuántos formáis? Pues estamos unos 90 músicos que venimos aquí ya este segundo año que venimos a San Pedro y encantados de acompañar a la pollinica de aquí y que esperamos que bueno, el día está para disfrutar que disfrutemos el domingo de Ramos por la mañana. ¿Y cómo vais San Pedro y la participación? La gente aquí en la eh, es un pueblo que se vuelca con su Semana Santa y ya digo, disfrutamos mucho porque es muy bonito el recorrido que tiene, como trabajan los hombres de trono y, y como su pueblo se vuelca por la pollinica y por la devoción de la Semana Santa que le tienen aquí, la verdad. Pues la verdad que traen un repertorio de 60 marchas y hemos ensayado todas y cada una para, para poder hacer lo mejor posible esta Semana Santa igualmente Día. Feliz domingo de Ramos, o peor preparada con las palmas y todo, ¿no? Viendo esta Semana Santa en San pues Pedro. Sí. ¿De sí, dónde no. soy? ¿De dónde soy? Pues yo de Málaga, pero crié aquí en San Pedro. Ajá, aquí y ella una... es de Tarragona. De Tarragona, ¿no? Ya habéis venido aquí a San Pedro. Ha venido a... a ver la familia y ha pasado unos días de Semana Santa. Sí, que... ha movido estas tradiciones. ¿Soy de salir todos los días a ver las procesiones? Yo sí, yo sí, normalmente sí, me gustan mucho las procesiones, como malagueña que soy. Las de Málaga son muy bonitas, pero la esta también me gusta muchísimo. entonces... Ya lleváis la palma y todo, ¿no? Sí, y mi niña, y niña, mi nieta lleva la palma. Claro, hay que desde pequeño, ¿no? Nosotros no que... todos los años, todos los y años venimos al domingo fe. de Ramos y cogemos la palma ahí. Y... Buenos días y feliz domingo de Ramos. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo bueno, estamos? Aquí en la devoción con la Virgen, ¿no? De sí. ¿Qué tal? ¿Cómo vive este día? Muy bien, muy bien. Estamos muy contentos y con mucha alegría. Gracias. Bueno, ya veo que llevan la palma, llevan Sí, saludo. vamos completos, vamos completitos. Y este día, ¿cómo ves San Pedro? ¿Cómo ves hoy a San Pedro? Muy bien, muy, muy animado, con muchas ganas de alegría y fiesta. Gracias, ¿Cómo? feliz domingo de Ramos. Gracias, igualmente. Que no lo había visto. Sí, hermano muy buenos días muy buenos días muy San Pedro. Bueno ya lo, ya lo estáis viendo, Ven, venimos de Nueva Andalucía, que yo creo que con este domingo radiante ha tenido pues una salida procesional preciosa y como veis, San Pedro va a estar lleno, como siempre, ¿no? porque hay un gran sentimiento cofrade, se empieza la Semana Santa y yo creo que hoy San Pedro va a estar en la calle acompañando esta salida procesional y desde aquí espero que nuestra Semana Santa sea una semana grande como se merece San Pedro y espero además que lo disfruten todos los que nos están visitando. Que como veis son muchos. Muchas gracias. Nada, muchísimas gracias. Feliz domingo para vosotros. Bueno, pues. ...en primer lugar a todos los vecinos de Marbella... y ...especialmente San Pedro de Alcántara... ...feliz Domingo de Ramos... ...es decir empieza nuestra Semana Santa... ...y queremos des desear una feliz Semana Santa... ...a todos y sobre todo recordar... ...que se viva desde el corazón... ...en una semana que es donde vivimos en las calles... ...con los, con los tronos, con los son titulares... ...por lo que será lo que podemos decir... ...la pasión, muerte y resurrección de Jesús... ...es la semana grande de todos los católicos... ...y por tanto muy feliz porque este, esta, esta mañana... Primaveral, ver repleta las calles de gente, no solo de los que viven en San Pedro de Alcántara, sino también de muchas personas que nos visitan y por tanto muy satisfechos. Y desde aquí quiero dar las gracias a la magnífica labor que realiza la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Soledad, porque realmente demuestran que hay una junta de gobierno joven, hay muchas ganas de que esta Semana Santa crezca y, sobre todo, pues arropados por sus vecinos, como puede ser de otra manera. ¿Qué es esto, esto para estos días? Pues, tí, tí, tí, tí, tí? pues simplemente que la disfruten, que la disfruten desde el corazón, que la disfruten con sus seres queridos y sobre todo que haya tiempo también para reflexión, que haya tiempo para la oración y que se viva también con devoción porque es fundamental esta Semana Santa y en definitiva también a los que nos visitan que disfruten mucho San Pedro Alcántara, que disfruten de Marbella, porque como ven es una ciudad maravillosa y que por tanto merece la pena estar aquí con nosotros. Gracias. gracias, gracias. A ¿Dónde me pago yo, niña? Aquí a la vuelta, si no me tiempo. ¡Feliz domingo de ramo! <ríe> <ríe> Domingo de Ramos, un día espectacular... ...y donde los sanpedreños vamos a disfrutar... ...del de, de inicio de la Semana Santa... ...con un trabajo formidable... ...de la cofradía... ...que saca cinco, cinco tronos a, a la calle... ...con un esfuerzo importantísimo... La, ...la cofradía que saca más tronos a la calle... ...de todo el término municipal... ...con una junta directiva que mezcla juventud y veteranía... ...y quiero que tiene mucho mérito y hay que apoyarle... ...así que a todos los que nos visitan... ...al pueblo de San Pedro... ...que, que se vuelquen en esta Semana Santa con su cofradía... ...para disfrutar de, de, de la pasión del Señor".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 ...y bueno, pues decirle a todos los sanpedreños... ...y a los marbelleros que vengan a la Semana Santa de Marbella... ...que salgan a sus calles, que hay un tiempo fantástico... ...y que disfruten, que disfruten de estas fiestas... ...que son muy importantes para nosotros. Gracias. Señor Osorio, buenos días... ...¿cómo se viven estos días tan especiales de Semana Santa? Bueno, pues yo creo que con alegría, ¿no?... ...primer día de la Semana Santa, el Domingo de Ramos... ...cuando ya entra Jesús en, en Jerusalén... ...yo creo que empezamos una Semana Santa con muy buen tiempo... Y con bueno, con el trabajazo que se pega cada año nuestra cofradía. Y seguro que va a salir bien impecable como cada año. Seguro. Gracias. Muchas gracias. <risa> Buenos días, como la de la cofradía, ¿qué nos podía aportar este año de estos pasos que van a salir? Pues muy contento, muchísimo trabajo en estos días, pero muy contento, el tiempo nos acompaña y, y de momento va todo bien en popa, mucho público y estamos todos muy contentos. Empezando la Semana Santa con mucha ilusión. Para todos los que visiten San Pedro Pues que se queden a ver las procesiones que son muy bonitas, que es toda una sola cofradía que salen todos los días y que se queden a visitarnos. Gracias. A ti. ¡Abuela! ¡Esto se lo es un día siempre muy bonito porque comenzamos una semana que es llena de sentido para los cristianos, recordamos el final de la vida de Jesús y la resurrección que es lo más grande que no se nos tiene nunca que olvidar y entonces nos prepara el corazón de un modo especial la verdad es que nos llena de una alegría, alegría de compartir con la familia con muchos vecinos, es un disfrute y encima tenemos un tiempo fenomenal hay que agradecerlo ...gracias igualmente... ...pues bien, bien... ...gracias a Dios tenemos un tiempo magnífico... Eh, ...y vamos a acompañar... ...como cada, cada año hacemos... A, ...a las hermandades de... ...este año de Semana Santa... ...¿Cuántos años llevo usted posicionado? ...no sé, puede ser que sea 20 ya... ...algo así... ...no estoy seguro, eh, no estoy seguro... ...¿y cómo este año...? ...sí porque todo el tiempo que llevo el cargo... ...hemos estado... ...si no una vez, dos veces... ...siempre... Siempre participamos, lo mismo que cuando sale el patrón, también participamos, y ellos vienen a participar en la nuestra, es, es de lógica, y bonito, y bonito. Es lo bonito, ¿no?, que hoy llegáis sí. también, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias.